OpenCV nos permite operar las imágenes de múltiples maneras. Para ello, tenemos una serie de operaciones básicas. Sin embargo, antes de esto, debemos hacer mención de qué tipo de datos son los que se operan. Para ello, podemos visualizar que OpenCV tiene varios tipos de datos. En ocasiones, también es posible que OpenCV trabaje de manera destructiva en los distintos datos, de tal forma que en ocasiones es necesario copiar eh, con una copia profunda los distintos datos, de tal forma que no sea una asignación a la variable que teníamos previamente asignada, sino que sea una, novia, una nueva copia de los datos los que sean accedidos a la hora de operar con OpenCV. El tipo de datos básico de OpenCV es el cv cv-8u. Este tipo de datos es el tipo de datos de 8 bits sin signo. Este tipo de datos suele ser básico para las imágenes en formato visible, ya que este, este consta de tres canales, los cuales son para los canales azul, verde y rojo ya que OpenCV funciona con este sistema de color. Estos datos concuerdan también con los tipos de datos de tipo Numpy, de tal forma que su tipo de datos es correspondiente al, al Numpy ND Array. Por lo cual, es posible también cargar la librería Numpy para operar el tipo de datos y generar el tipo de datos que nosotros queramos. Veamos qué otro tipo de datos dispone OpenCV aparte del, del sin signo de 8-bit. Podríamos también utilizar... Los, el formato de 8 bits con signo. Igualmente podríamos el, el, el, elegir qué número que queremos de canales, de 1 hasta 4, de tal forma que podemos elegir imágenes en RGB más el canal alfa. Igualmente, podemos no especificar cuál es el número de canales o de. que se utiliza. Igualmente podemos utilizar eh, datos en 16 bits, de tal forma que podemos utilizar datos en coma flotante. O también podemos utilizar estos datos con o sin signo. También en OpenCV nos permitiría la utilización de los distintos datos en 32-bit de coma flotante, los cuales se pueden ver en esta lista, pudiendo ser en cuatro canales. Igualmente, se podría utilizar también el formato de 32-bit con signo. Si utilizamos los 64-bit, estos únicamente están disponibles en su formato float, de tal forma que ya no está disponible la versión con o sin signo. Estos tipos de datos también tienen distinto tamaño el cual ocupa en memoria RAM, el de 8-bit ocuparía una cantidad básica de un byte. Sin embargo, los de 32 bits ocuparían 4 veces más, por lo cual necesitaríamos 4 veces más de memoria RAM para operar con este formato de imágenes. Sin embargo, si utilizamos el formato de 8 bits sin signo, es posible utilizar y crear imágenes y operarlas a pesar de que sean múltiples píxeles los que están activos, ya que es necesario cuatro veces menos de cantidad de memoria RAM. Podemos observar o podemos intentar analizar cómo pasar de nuestro tipo de datos, el cual es un numpy-ndarray, y el cual al visualizar los datos podemos ver que estos son de tipo win 8 y cómo intentar pasarlo a cualquiera de estos otros tipos, los cuales están disponibles. Para ello, en ocasiones, es posible hacer uso de la librería numpy, de tal forma que sea esta la que se encargue de transformar los datos. Sin embargo, en ocasiones también es posible a través de una operación eh, explicitar cuál es el tipo de formato de datos que se quiere de salida, de tal forma que estos puedan ser utilizados posteriormente para otros usos. Sin embargo, es posible que el, en OpenCV el pasar con una única función eh, que esto sea una cosa explícita en un único paso, es posible que no esté disponible. Sin embargo, podemos utilizar cualquier función de Numpy que queramos. Podemos observar cómo generamos una copia de la imagen la cual vamos a tratar y la cual la hemos designado como IM8, haciendo mención a que es de 8 bits. Posteriormente, hemos obtenido la salida como un valor de 32 bits. Podemos operar estos datos de tal forma que al ejecutar estas funciones podemos ver cuánto, incluso cuánto tiempo tarda en generarse este cambio de, de sistema. Podemos observar que la cantidad para una imagen de 1000 por 1000 es decir, de un millón de píxeles, tardaría 7,4 milisegundos, lo cual es una cantidad de tiempo bastante reducida. OpenCV, además de tener múltiples opciones para trabajar imágenes, es, es muy rápido. De hecho, es la librería que más rápido he encontrado. Eh, incluso es más rápido que en Numpy para alguno de los tipos de operaciones. Esto puede ser porque el tipo de sus datos internas es posible que consiga operar los datos en múltiples núcleos o cores del sistema operativo de tal forma que éste se opere de una manera más rápida y eficiente. Podemos observar que podemos generar cómo esto se va mostrando. Ahora analizaremos... Eh, cómo pasar a otro tipo de datos. Aquí hemos observado cómo pasar de los datos en 8 bits, los cuales es el sistema clásico a la apertura de la imagen, a un formato float32. También es, suele ser necesario el pasar de float32 a imagen de 8 bits. Aunque no hemos hecho mención, eh, podemos hacerlo ahora que las imágenes en 8 bits generalmente están en un rango de 0 a 255. Sin embargo, las imágenes en 32 bits están generalmente en un rango de 0 a 1, de tal forma que es la coma flotante la que opera cada uno de los valores para distinguirlos entre sí. También podemos observar cómo pasar a la inversa esta operación, ya que para pasarlo de 8 bits de rango 0 a 255 a, a rango 0,1 en coma flotante, hay que dividir por 255. En ocasiones, Numpy o OpenCV necesita que sea una matriz la que se opere con otra matriz, de tal forma que no deja operar un único valor con una matriz entera. O en ocasiones es incluso hasta más rápido operar una matriz entera o una serie de datos o array que generemos que no operar unos, un valor unitario con el con, con un array de datos. Si para el paso de 8 a 32 bit era dividir, para el paso de 32 a 8 bits es a la inversa, es multiplicar. En este caso se pasa y se hace la operación inversa. Podemos ver cuánto tarda en ejecutarse esta operación con numpy. En, al principio tardamos 7,4 milisegundos en la operación cv divide. Sin embargo, esta operación en numpy es un poco más lenta. Igualmente, podemos intentar utilizar otra función de la cual dispone OpenCV, la cual es la opción Convert Scale Apps, lo cual nos pasa si, si tuviésemos algún número negativo, nos lo sustituye por 0. Igualmente, nos, nos da un valor máximo de 255 en los valores de salida. Podemos observar que escalamos los datos para dejarlos en el rango 255 de tal forma que estamos teniendo 256 tipos distintos de, de resultados, ya que el... Tenemos 260, 256 resultados y solamente tenemos 255 tramos. Podemos observar que esta operación es más rápida, tardando 2,07 milisegundos. Podemos comprobar también si ambas respuestas han sido iguales mediante la orden ASER, lo cual nos asegura que el resultado ha sido idéntico. También podríamos intentar hacer estas otras operaciones con numpy, de tal forma que comparemos cuál es la velocidad de numpy y cuál es la velocidad de OpenCV a la, a la misma operación de suma o add. Hemos generado un nuevo vector de datos, el cual es IM9. Vamos a sumar ambos datos con numpy y también vamos a realizar la misma operación con OpenCV, de tal forma que podamos comparar los distintos resultados. Podemos observar que OpenCV es, es todavía un poco más rápido que numpy. Sin embargo, analicemos los resultados, de tal forma que comprobemos si, los si es el mismo tipo de resultado. Podemos, al analizar eh, con la comparación, que parece que todos los datos son iguales. Sin embargo, al ejecutar la orden eh, o el análisis de cada uno de los valores verdaderos, podemos observar que no todos ellos son verdaderos. Esto es debido a que NumPy opera de manera distinta los datos, ya que si sumamos dos números, como por ejemplo el número 200 más el número 200 con NumPy, este no obtiene un valor de 255, el cual sería el resultado que obtendríamos con, con OpenCV ya que este, al desbordarse los datos y pasar de 255, ad admitiría, adquiriría el valor de 255 como límite. Sin embargo, NumPy, al operar los datos, obtiene un valor que es el módulo de la suma, de tal forma que obtiene el resultado, aunque no obtiene el valor de, de lo que es, se llevaría en una suma normal. Esto debemos tenerlo en cuenta antes de querer operar algunos tipos de datos con NumPy, ya que no es exactamente igual a operar las imágenes con OpenCV, ya que OpenCV está explícitamente creado para operar con imágenes y que los resultados sean asimilados como imágenes. Podemos también visualizar cómo pasar los distintos tipos de datos a tipos de datos NumPy UINT8, lo cual sería una operación básica que se podría generar con la librería numpy. Para ello, podríamos ejecutar con esa orden básica el pasar a los datos de tipo un Signet Integer de 8 bits. También podríamos fácilmente pasar a 32 bits de coma flotante con la orden con el de tipo Float 32 o con el D tipo NP de NumPy Float 32. También podríamos pasar las distintas imágenes a 32 bits con signo, 8 bits con signo, etcétera. Esta otra forma sería una forma explícita de pasar a las operaciones. Sin embargo, algunas operaciones de OpenCV nos permiten explicitar qué tipo de datos es el que queremos de salida, de tal, de tal forma que podemos utilizar esto para la obtención de los distintos resultados.